Imagínate que en la habitación empieza a brotar agua templada. Primero te va cubriendo los pies y los tobillos. Siente la calidez del agua que rodea tus pies sumergidos en ella. El agua sigue ascendiendo, cubriéndote las pantorrillas y las espinillas. Y después las rodillas Siente el peso de las piernas desde los pies hasta las pantorrillas, debajo del agua. Relájate ahora mientras el agua que te llega a las rodillas Sigue ascendiendo hasta cubrirte los muslos. Mientras te rodea los muslos, siente las manos sumergidas en este agua templada. Advierte la calidez del agua alrededor de las muñecas y los antebrazos. Sé consciente ahora de la relajante agua rodeándote las nalgas, las ingles, y la parte interior de los muslos. El agua va ascendiendo hasta la cintura. Siente cómo los antebrazos y los codos están sumergidos en el agua. Mientras el agua templada sigue subiendo hasta alcanzar el plexo solar, advierte cómo te cubre la mitad de los brazos. Siente ahora el peso del cuerpo sumergido hasta la caja torácica en el agua templada. Siente cómo te rodea los brazos. Deja que el agua te rodee el pecho hasta llegar a los homóplatos. El agua va subiendo hasta alcanzar el cuello. Deja que te cubra los hombros. Desde el cuello para abajo siente el peso y la densidad de tu cuerpo. Sumergido en el agua templada, Mientras el agua te cubre el cuello, siéntelo, al igual que la barbilla sumergido en el agua. Deja que la relajante agua te cubra los labios y la parte posterior de la cabeza. Mientras te cubre la nariz, relájate y deja que te rodee. El agua templada te llega ahora justo por debajo de los ojos. Deja que el agua te cubra los ojos y siente la parte del cuerpo de los ojos para abajo, sumergida en el agua templada. Siente el agua ascendiendo hasta cubrirte la frente y la coronilla, mientras esta se va sumergiendo poco a poco en el agua, hasta que también la cabeza está sumergida. Y ahora abandónate a esta agua templada y relajante y siente la ingravidez de tu cuerpo rodeado de agua. Deja que tu cuerpo sienta su propia densidad sumergido en el agua. Nota la cantidad de agua que hay alrededor de tu cuerpo y el espacio que tu cuerpo ocupa bajo el agua. Percibe la habitación sumergida en el agua. Advierte el espacio que ocupa la habitación rodeada de agua templada y durante unos momentos siento tu cuerpo flotando en ese espacio